Usted sabe que es uno de los privilegiados, ¿no? Y encima le está cagando la vida a jubilados. ¡Qué garca! ¡Sí, venga el líquido! yo <risa> ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vale la pena! <risa> <risa>